saludo a todos los seguidores del blog. Quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Qué precio estarían ustedes dispuestos a pagar para convertirse realmente en un verdadero ser humano, en un verdadero hombre y en una verdadera mujer? El precio es alto. Es un precio que no muchos están dispuestos a pagar, porque muchos antes de llegar a ese punto ya se han vendido se han vendido al criterio colectivo, se han vendido al pensamiento colectivo, se han vendido a los criterios de la masa, de la masa informe, de la masa donde lo que prevalece es el miedo a realmente tener criterios propios que han surgido de una evolución larga, compleja, y a veces difícil e incluso, yo diría, a veces dramática, pero que uno está dispuesto a pagar ese precio. Es lo mismo que ese montañero que está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para llegar a la cima. Pero cuando llega a la cima, el panorama que contempla, la vista que tiene ante sus ojos y la emoción que siente y que vive es de tal calibre que da por bueno todos aquellos sufrimientos, todos aquellos gozos también que ha tenido que pagar para llegar ahí. Bueno, pues hoy quiero hablarles de una mujer que ha podido llegar a ese lugar, a esa cima, y para que ustedes, este es un ejemplo que ustedes pueden compararse con ustedes, pueden verse reflejada en esta mujer, porque es una mujer que empezó, teniendo unos miedos horrorosos. Esta mujer es una mujer que está entre los 30 y los 40, más bien cerca de los 30 que de los 40, con hijos, casada. Esta mujer conoce a un hombre un día y se enamora de ese hombre y lo ve maravilloso. Y él también a ella. Todo funciona bien. Todo es... Eh, confluencia, digamos, de afectos, de sentimientos y de criterios. Se casan. Ah, amigo, ahí empiezan los problemas, porque la convivencia cotidiana quita la máscara que cada uno lleva y se tienen que enfrentar realmente con ellos mismos, con lo que realmente son, con la personalidad de cada uno. ¿Y cuál es la personalidad de cada uno? se lo voy a decir enseguida, la mujer es una mujer profundamente temerosa, profundamente dependiente, profundamente sumisa, con un miedo horroroso. Él es una persona digamos con tres ingredientes, ingredientes obsesivos, ingredientes narcisistas, ingredientes paranoicos. Es una persona también con una, con una estructura de personalidad muy enfermita. Pero necesita una víctima, necesita alguien que se someta a él, y esa persona es esta mujer. Esta mujer va a tener que recorrer un largo camino para liberarse de ese sometimiento, para liberarse de su propio miedo, y para realmente subir esa cima. Y para eso hay un camino difícil. Esta mujer inicia este camino eh, con una esperanza, con una esperanza, viene a la terapia con una esperanza, sufre, llora, se desespera, no sabe qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos? En primer lugar, encontrar el sentido de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué esta mujer llega a esa situación? Es una mujer brillante, de gran cultura, con estudios superiores, es una mm, lectora incansable, tiene una cultura vastísima, pero sin embargo... Hay algo en su vida que le lleva a ese lugar, a ese lugar de sometimiento y a ese lugar de, de miedo. Empezamos la terapia. ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos que una estructura, una relación, una organización, en este caso de la pareja, pero también individual de ella, tenemos que encontrarle un sentido, tenemos que saber qué ocurre ahí. Tenemos que descifrar los códigos ocultos de todo lo que estaba pasando. Eso es encontrar el sentido. En una terapia hay que encontrar sentido al caos, el caos de la patología, el engranaje patológico, la interrelación, la imbricación de todo aquello que se ha entrelazado, que se ha entrecruzado, formando una estructura enfermiza para ofrecer al paciente la liberación de todo eso. Y en este caso hay que entender fundamentalmente esa estructura masopista, sometida, dócil, que no se atreve a protestar. Por ejemplo, un ejemplo concreto, esta mujer dice, le dice a su marido, oye, que voy a ir al supermercado que necesito comprar unas cosas. El marido le dice, ¿Pero qué me dices? el supermercado nada? Que si te vas tú al supermercado yo tengo que estar aquí encargándome de los niños. No, no, tú te quedas aquí, que ya iré yo al supermercado cuando pueda y compraré lo que haya que comprar. La mujer sufre en silencio al principio, acata todo eso, por dentro siente una rabia infinita, pero no se atreve a protestar. ¿Por qué no se atreve a protestar? Mire, porque la relación que está existiendo en esa pareja... Es equivalente a la relación que esta mujer tuvo en su familia. Sus padres es una pareja que no vivía como pareja. Fíjense ustedes y esto es así, que cada uno vivía en habitaciones separadas. Desde que ella tiene conciencia, prácticamente ni se hablaba. Eran señores, un señor y una mujer, un hombre y una mujer, que vivía en una misma casa. Pero prácticamente entre ellos no había ningún entendimiento, no había ningún cariño, no había ninguna, digamos, ninguna capacidad de amarse, de dialogar, de hablar, de entenderse. Esta mujer vive en esa estructura familiar. La madre, una mujer que, si no haces exactamente lo que yo quiero, no te voy a querer. Ella vive toda su vida en el dilema de someterse totalmente a la madre o ser ella misma. Pero, ¿cómo puede una niña de un año, de dos, de tres, ser ella misma y decirle a la madre y enfrentarse a una madre todopoderosa que, eh, que hasta, bueno, hay cosas que no puedo decir, hasta en la elección de cosas de las cosas de los niños, qué juguete quiero, dónde voy, eh, a qué, qué voy a hacer ahora mismo aquí en mi habitación, la madre dicta aquello que ella tiene que hacer, y esta niña se va convirtiendo en una niña sometida, en una niña que sufre en silencio, en una niña temerosa, en una niña que reprime su rabia, que reprime su deseo de autonomía, que tiene que adaptarse a esa familia, el padre, el padre no está, el padre anda por allá, no sé dónde, pero está ausente, está en otro mundo... Eh, no está ni en la pareja, ni en la relación con su hija. Y la niña va creciendo. Y cuando ya se va haciendo mayor, va repitiendo este esquema en sus relaciones. Recuerdo, recuerdo que al inicio de la terapia, esta mujer me hablaba de cosas que parecen inauditas. No se atrevía a decir nada. Ella trabaja... Mmm, bueno, en un lugar donde tiene que estar en relación con un grupo de gente, no puedo decir más, y no se atrevía a decir palabra, es una mujer muy inteligente, pero esa inteligencia había caído bajo el peso del miedo, del temor, y por tanto estaba callada. Entonces, esta estructura familiar... Fijaros bien, esto que muchas veces decimos en psicoanálisis, las cosas se repiten. Esta mujer elige una pareja inconscientemente, donde la figura del marido es equivalente a la figura de la madre. Y ella vuelve a repetir el sometimiento a este hombre como en su día shh, no tuvo más remedio que vivir de niña, de adolescente, de joven, esa estructura de sometimiento y de miedo con la madre. ¿Qué hacemos para liberar todo esto? ¿Qué hacemos en una terapia para superar todo esto? En primer lugar, una terapia debe ser un lugar de respeto y dignidad. Un lugar en el que el paciente se tiene que sentir profundamente respetado. ¿Y cómo se logra eso? Mire, se logra a través de muchos elementos. La mirada, la escucha, la calidad de la escucha. Hay que escuchar de verdad. El paciente tiene que tener la sensación de ser verdaderamente escuchado. Y esto, el paciente lo siente claramente. Cuando a una persona se le escucha de verdad, lo nota claramente lo nota casi al instante, y entonces el paciente se siente reconciliado con el terapeuta, como diciendo, menos mal que he encontrado una persona que por primera vez en mi vida, o una de las primeras veces, me escucha, pone atención, da importancia a lo que, dijo, a lo que digo, me concede un valor concede un valor a aquello que yo le estoy diciendo, aunque a veces aparentemente parecen tonterías, pero que no lo son, porque están dentro de un engranaje muy complejo. Y ese terapeuta que escucha atentamente, que deja que el paciente hable, que deja que el paciente por primera vez se descargue de todas sus angustias, de todos sus miedos, de todos sus insabores, ese terapeuta da a esa persona un lugar en la vida. La relación que establece con ella ya le da un lugar. Eso ya es terapéutico, eso ya cura, eso ya es una parte muy importante de la terapia. No hacemos experimentos con el paciente. Le colocamos en el lugar que le corresponde. Es un sujeto con todas las de la ley. No es un simple objeto. No, es un sujeto con historia, con emociones, con sentimientos, con deseos, con proyectos. Y nosotros respetamos todo eso. Y el paciente empieza a reconciliarse con él mismo, a mirarse al espejo y verse de otra manera, a percibirse a sí mismo de otra forma. Y a esta mujer le ocurre eso. Y luego viene una segunda parte, es que... Todo esto, ¿cómo ha surgido? El paciente no tiene ni idea, el paciente viene, nos, sí, nos cuenta, tiene idea de alguna cosa, sabe un poco, pero ¿cómo se ha creado todo ese engranaje? ¿Cómo me he convertido en una persona con tanto miedo? ¿Qué ha pasado en mi vida? Y entonces empezamos a escuchar al paciente y partiendo de los síntomas, de aquello que está más en la superficie, de aquello que está más en el primer plano, empezamos a profundizar, empezamos a relacionar, empezamos a darnos cuenta de que esto tiene que ver con aquello, de que esto que ocurre en el presente tiene que ver con aquello que sucedió, de que lo que está pasando aquí en este, por ejemplo, cuando la paciente no sabe decir, cuando su marido dice, no, tú no vas a comprar, ya iré yo cuando tú te quedas aquí con los niños, ella de pronto no sabe que eso tiene relación con aquello que la madre le decía, oye tú te pones, mira, ponte ahí en tu habitación a jugar con esto, no mamá, que quiero, no, no, no, tú te pones ahí, tú te pones ahí, y claro, la madre con, la niña tiene miedo a perder el afecto de la madre, tiene miedo a sacar su rabia, porque si sacara su rabia, le daría una torta a su madre, ¿cómo va a dar la niña esa, esa torta a su madre, si de eso depende todo su, toda su vida?, en aquella casa ella está sola, es hija única, está sola, con esas dos personas adultas. Se calla. Y entonces empezamos a establecer todas esas relaciones. Poco a poco vamos encontrando un sentido, un sentido. Y la paciente va fortaleciendo su autoestima, su narcisismo. Y cada vez más se atreve a plantar cara. Tienes menos miedo a su rabia, porque poco a poco se va dando cuenta que dentro de ella hay un miedo horroroso a su rabia. Esa rabia que tiene que traducirse en firmeza, en plantar cara, en decir, no te voy a tolerar más que me trates así. Pero ojo, ese miedo no se quita de un día para otro. Hace falta hacer muchos pinitos para que ese miedo desaparezca. Pero todo eso se va haciendo y se va haciendo día a día, y la paciente tiene un gran deseo, un gran deseo de llegar a esa cima, y yo me alío con ese deseo, me alío con todo aquello que hay en la, en la, en, en la paciente, en este caso muchas cosas buenas que quieren surgir de la nada, y encontramos sentido, cada vez más sentido, y el sentido lleva a una afirmación cada vez más fuerte, no sin resistencias, porque la paciente se resiste también a despertar en ella toda su capacidad, que en este caso es mucha, toda su inteligencia, toda su audacia, toda su firmeza. ¿Por qué? Porque todo eso ha estado aplastado bajo el miedo y bajo la, el peso del adulto narcisista. Su madre es una mujer carente absolutamente de dar afecto a su hija, es una tirana, es una tirana, es una mujer que carece de la capacidad de ser madre. Esto lo hemos visto miles de veces en la terapia. Es una mujer que siempre quiere que le pagues un gran precio. Si ella te da algo, tú tienes que pagar eso con un gran precio. Bien, y llega un momento, cada vez más más que la paciente, planta cara a este hombre. Y le dice esto se acabó. Hasta que un día le decir, esto se acabó, o cambias, o te conviertes en otra persona, no te voy a tolerar nada más de esto. Se acabó el sometimiento, se acabó el miedo, se acabó el que me pises. ¿Por qué? Porque la paciente se atreve a saber qué hacer con su rabia, porque ese temor del que le he hablado, es una parte, es un miedo o es una parte de este amor, es hacia su propia rabia, hacia la propia rabia reprimida que ella nunca ha sabido qué hacer con ella, porque esa rabia tiene que convertirse en acción, en pensamiento, en decisión y no quedarse atrapada ahí bajo el miedo. Y cuando toda esa rabia se libera, se convierte, está al servicio de todo esto que les estoy diciendo y planta cara, vaya si planta cara y le dice al marido, no hombre no, claro que voy a ir al supermercado, y voy a ir ahora, porque yo, porque ella le dice, porque el ir al supermercado no es un, una, una cosa gratuita, no es un acto que ella haga en un momento en que no lo puede hacer, en que desatienda a sus hijos, los deje tirados, no, sino que ella quiere ir al supermercado en un momento adecuado, en un momento en el que sus hijos no quedan abandonados, ¿no? Bien, y esta es la gran transformación que produce esta mujer, pero esto no se logra porque sí, porque ella en muchos momentos tiene miedo a la soledad que esto implica, piensa de nuevo que se va a ver abandonada, que nadie la va a querer si es ella misma, que si tiene criterios propios y si llenas una mujer masa, una mujer que está ahí atrapada en el grupo, por ejemplo en su trabajo y que está ahí arropada por no decir nada, arropada en el silencio, arropada en no expresar su genuino pensamiento, claro, las personas que son así se sienten arropadas. ¿Cuántas veces ustedes ven un debate, un debate de unos amigos, y hay gente que se queda ahí calladita, que no dice nada, no se atreve a destacar, no se atreve a definirse, no se atreve a tener criterios claros, está dominada por el miedo a no ser una parte del rebaño. Una parte del rebaño. Y esta mujer cada vez forma parte menos del rebaño, se atreve a plantar cara, no solo a su marido, sino muchas cosas en su trabajo, tiene criterios propios, expresa su opinión, eh, si tiene que encararse con alguien se los encara, pero claro, como digo, hay mucho miedo a la soledad, la soledad, una soledad especial de aquellas personas que se atreven a estar por encima de la masa, del rebaño, de la grey, y que se atreven a definirse de verdad. Y así como una palabra del diccionario está definida en relación a las demás, ¿eh? lo mismo las personas podemos ser palabras masa, o podemos ser palabras que se definen, que expresan algo claramente. No es lo mismo la palabra libro que la palabra mesa, no es lo mismo la palabra odio que la palabra amor, no es por lo mismo la palabra amistad que la palabra enemistad. ¿Eh? Esto es un poco lo que hace esta mujer. Esto ha sido la terapia. En este momento esta mujer es otra persona, tan diferente, tan distinta, tan con un encuentro con ella misma, con una disposición creativa ante la vida, porque no es que se haya convertido en una mujer que esté contra el mundo, no es eso, sino una mujer que sale al encuentro del mundo pero sin dejar de ser ella misma, que sale al encuentro de sus compañeros de trabajo, y tiene relación con ellos, pero sabe hacerse respetar, y sabe respetar también, y sabe estar en su sitio. No se trata de ser impulsiva y decir, ahora puedo coger mi agresión y estamparla contra el otro en la cara para pegarle una bofetada, no. Cojo mi agresión una vez se ha liberado del miedo para tener criterios claros, para ser firme. Firme es, me hago respetar, pero también respeto al otro. En ese momento de su vida, y la cosa no ha terminado todavía. Bien, esto es un poco la historia de esta mujer ¿sí en pero ahora permítame que haga un desplazamiento del discurso este desde el individuo a la sociedad. ¿Qué nos pasa en la sociedad? La sociedad es también un engranaje, una relación, una organización de las cosas. A mí me hace mucha gracia de estos señores que hablan como si la organización que tenemos en la sociedad fuera la única organización posible, pero hombre, por el amor de Dios, la sociedad es un engranaje que hemos organizado de una determinada manera, pero ¿quién me va a decir a mí que esa manera es la mejor cuando esa manera hace que millones y millones de personas mueran cada día? ¿Quién me va a decir a mí que esa organización es la mejor cuando millones y millones de personas mueren cuando no tienen todavía tres años? ¿Quién me va a decir que esa organización es la mejor cuando hay mucha gente todavía que pasa auténtica hambre, millones de personas? ¿Quién me va a decir a mí que esa organización es la mejor cuando hay montones de guerras ahora mismo en el mundo donde mueren, hay millones de víctimas? ¿Quién me va a decir a mí que esa organización es la mejor cuando unos pueden tener tanto, unos pueden tener millones de euros y otros viven con un euro al día y a veces sin nada? Señores despertemos de este sueño, hagamos como esta mujer, despertemos de nuestro miedo, no tengamos miedo a la libertad, quitémonos el miedo de encima, definámonos ante este mundo, hagámonos responsables, ¿cómo podemos permitir que unos pocos señores, muy pocos, tengan lo que, lo que no tienen millones, miles de millones, ¿cómo es posible que unos pocketchainers sean los dueños de este mundo cuando miles de millones no, no tenemos nada más que cuatro euros. ¿Cómo hemos permitido eso? ¿Cómo podemos defender un sistema que funciona así? Tenemos que tomar conciencia, tenemos que ser, hacer una terapia colectiva, tenemos que tomar conciencia de nuestro miedo, de nuestro ser seres masa, como cuando se está en el fútbol. A ver. ¿Por qué? Vamos a ver. Esto, Foro Freud habla de esto en el psicoanálisis de las masas y análisis del yo. Bien, ¿por qué? ¿Qué pasa en el fútbol? La gente va al fútbol y tiene un objetivo, eh, tiene un objetivo, que gane su equipo. Pero ojo, frente a ese objetivo hay otra cosa, hay un enemigo, por decirlo de alguna forma. Está el contrario, el equipo contrario. Y llegan todos allá al estadio y se sientan unos junto a otros y se siente como que como teniendo una misma vivencia, una misma inquietud, un mismo sentimiento, un mismo objetivo. Y entonces se sienten se siente todos ahí como libidinalmente juntos, como arropados, como conectados los unos con los otros, en un sentimiento colectivo que les da fuerza y todos aplauden, y gritan, y se enaltecen. Así funciona la masa. El individuo, el individuo maduro. Quiero decir, es un comportamiento propio de un fenómeno colectivo. Que no quiero decir que sea alienante. Es alienante si uno realmente, ya de entrada, cuando va al fútbol, es un hombre masa. <ríe> Tú puedes ir al fútbol y, y a, claro, que aplaudes a Prado usa tu equipo, quieres que gane, etc. Pero puedes ser un hombre con unos criterios propios que no se siente un hombre masa en absolutamente, o una mujer masa en absoluto. El problema está cuando uno funciona en la vida de esa manera como un ser masa, y entonces ¿qué pasa?, que nos manipulan, que hacen con nosotros los que queramos, que ese marido, que es las estructuras económicas, las estructuras culturales, nos dice en cada momento lo que tenemos que hacer, y somos seres atemorizados que siempre estamos quejándonos la queja es nuestra forma de vivir que mal está todo, que mal funciona no se puede hacer nada eh, qué que más da que, que allá en Italia, en el mar eh, mueran 700 emigrantes que antes de, por, vienen aquí porque antes hemos ido allá a África y hemos, lo hemos destruido todo y hemos hecho esclavos y hemos hecho un colonialismo atroz y hemos masacrado la mente de esa gente su economía, su riqueza su país. No podemos seguir así. Me emociono diciendo estas cosas. Porque las siento y las vivo. Hemos de hacer un trabajo de liberación. No, pode no podemos ser esclavos sin cadenas porque en realidad la sociedad moderna crea una esclavitud sen, sin cadena. Somos esclavos de la propaganda, somos esclavos de la publicidad, somos hombres consumo, mujeres consumo, por el amor de Dios. Vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros, un mundo, un mundo de, donde el cambio climático va a, a ofrecerles cosas verdaderamente apocalípticas, si de verdad queremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, no solamente cuidemos el momento actual, démosle un mundo, un siglo XXI digno. Para eso tenemos que hacer como ha hecho esta mujer. Tenemos que hacer terapia colectiva, tenemos que contagiarnos los unos a los otros, tenemos que saber utilizar nuestra rabia, de una forma constructiva para cambiar el mundo y nuestra pena y nuestra tristeza, no para deprimirnos, sino para decir, esta tristeza que yo siento y esta pena tiene un origen, y es que me encuentro descorazonado. Mire, les pondré un ejemplo. Esta semana pasada, un niño de 11 años me decía, me encuentro triste, ¿por qué?, Mira, porque me estoy dando cuenta cómo funciona este mundo. El niño tiene 11 años. Se estaba, dando, estaba descubriendo el, el mal de este mundo. Y se sentía descorazonado. Este niño ha vivido en un clima familiar bueno, con unos padres que le quieren, con respeto. Pero claro, ahora cada vez más se va dando cuenta del funcionamiento de este mundo. Y se siente apenado, se siente triste se siente descorazonado cuando fija su mirada en lo que hay a su alrededor, cuando escucha las noticias en televisión, cuando se da cuenta de tanto horror. Y me decía, me decía, ¿qué podía hacer? Estuve hablando con él un buen rato, etcétera, para encauzar toda esta tristeza y toda esta pena que él sentía para ver, para que supiera qué hacer con ella. Bueno, no quiero cansarles más, no quiero agotar su tiempo, pero por favor, hagámonos, hagámonos seres conscientes, hagámonos seres responsables, no seres que esperan a que vengan los demás a resolver los problemas, que esperan a que los empresarios vengan a darle un puesto, nos, a darle un puesto. Nosotros tenemos que poner nuestra inteligencia a trabajar para crear también puestos de trabajo, para crear... Cosas, para crear cosas para crear para crear cosas alternativas a todo este a todo esto que hay tan alienante y no podemos estar siempre esperando que los políticos vengan. la democracia no son los políticos, la democracia somos nosotros. la democracia es nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestra voluntad de ser de decidir nosotros somos la democracia. No dejemos nuestra vida en manos de unos rufianes, a veces son unos rufianes que muchas veces lo único que hacen es cuando le hemos dado el voto y la confianza, hacer con ellos lo que quieren. No, cojamos la vida en nuestras manos y eliminemos a esta gente. Y dejemos a la gente responsable, a la gente sana, convirtámonos nosotros también en ese tipo de personas. Desalienémonos, seamos seres con firmeza, con criterios sin miedo, a sufrir el proceso de transformación que implica llegar a convertirse en un verdadero hombre y en una verdadera mujer. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.